Bueno, saludos, soy Israel Vanguera. En esta hora les vamos, les voy a mostrar el, la opción en Excel: cómo agregar y crear una macro. O sea, cómo agregar la opción de macro y cómo crear macro. Bueno, en mi caso, eh, como uso de Excel 2013, no, no viene agregada por defecto la opción de grabar macro. Pero le podemos dar aquí en vista y aquí sale la opción macro y luego grabar. Pero queremos tenerla aquí en desarrollador como en las demás eh, versiones de Excel. Entonces, ¿cómo la agregamos? Vamos, damos clic aquí, aquí en archivo, luego clic en opciones, luego clic en personalizar cinta y palomeamos la opción desarrollador y luego clic en aceptar. Algunos ya la tendrán, pero en el caso de ser 2013 no la no viene agregada, entonces damos clic aquí en desarrollador y miren que ya está la opción grabar macro. Bueno. No le vayan a dar clic una vez le den una vez le den aquí en grabar macro, no le den clic para escribir, porque cometen un error, eso va a quedar grabado y sería un error fatal, porque solo les pegaría donde le dieron clic. Y le están diciendo eh, con, con ellos, le están queriendo decir al programa: solo pegarás aquí donde te estoy señalando. Entonces, antes de darle grabar, dejamos todo así como está. Luego, damos clic aquí en no importa donde tengan esto, no importa, solo que no le hayan dado clic una vez le den en grabar. Damos clic en grabar, ponemos un nombre cualquiera. Aquí nos está preguntando que con control y qué otra tecla vamos a, a realizar eh, la opción. Vamos a ponerle que con control Q. Luego damos clic aquí en aceptar. Y aquí comenzó a grabar la macro. Aquí es donde yo me refiero que no le deben de dar clic para que no vayan a cometer el error. Simplemente escriban. En mi caso voy a escribir Israel Banguera. O sea, esto es solo un ejemplo, ustedes lo pueden hacer con múltiples opciones una vez escriban el nombre damos clic en enter para confirmar y luego damos clic en detener grabación si solo van a hacer eso como pueden ver ya la macro quedó grabada podemos borrar el nombre y verán que en cualquiera de estas casillas vamos a presionar control Q y va a aparecer mi nombre entonces presionamos control Q y miren Israel Banguera, presionamos Control Q, Israel Banguera, presionamos Control Q aquí y sale Israel Banguera, acá, Israel Banguera. Bueno, esa es una esa es la opción de... que les quería mostrar de cómo crear una macro sencilla. Ya en base a esto ustedes van a hacer múltiples funciones ya que se le es muy extenso. Y van a crear múltiples funciones y les irá muy bien. Bueno eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado y comenten.